Es hermosa como la vida, solo mirarte me enamora, lo no significas todo para mí, quisiera a tu lado siempre vivir. Una ligera misa entraba por la ventana. En aquel hotel sobre la colina y de mañana Tu cuerpo reposaba dormido después del amor El área había un bonito exquisito olor Me vas matando dulcemente y cada día el amor me hace quererte más cada día Ese cuerpo hermoso me llena de pasión Me meto en la cama contigo Pierdo la razón Eres hermosa como la vida Solo mirarte me enamora lo significas todo para mí Quisiera a tu lado siempre vivir No encuentro palabras para honorarte Tú lo tienes todo para excitarme Pierdo el control contigo fácilmente Pero no me importa Lo que diga la gente Y nunca lo voy a negar Lo digo a gritos No me canso de adorarte, te necesito lo no significas todo ahora para mí Que tú me ames